Hola Pastor David, hola a todos los hermanos en Cristo de la Iglesia Manmín. Eh, quisiera dar mi testimonio, ya hace ya un, un tiempo que, que ha sucedido esto, pero no quiero dejar de dar la gloria a Dios, porque es lo justo y, y seguir dando gloria a Dios. Hace una semana más o menos yo te, tuve eh, una racha de fiebres en distintos días, Dado que estoy eh, soy mamá primeriza y llevo llevo, llevo un mes de, de que día a luz a mi bebé una nena eh, pero pues me explicaban los doctores que por la sobreproducción de leche eh, mis, mis mis senos eh, tendían a hincharse y pues no mi bebé no succionaba toda la leche entonces estaba yo teniendo fiebre y eh, en dos ocasiones pues la fiebre subió a, a más de, de a 39 grados. En la primera ocasión pues bueno utilicé medicamento y afortunadamente bajó. Escuché la oración de pastor una vez, de pastor principal una vez y bajó. Pero después al otro día volví a tener fiebre. Para la segunda vez que tuve eh, que volví, yo pensé que ya, ya se había calmado todo, pero... Hubo una segunda ocasión en la que tuve fiebre, a 39.1 más o menos, y ya era mucha. Lo que hice fue escuchar la oración del pastor tres veces. Eh, incluso eh, mi esposo, yo no, no quería preocuparlo, pero él pues me, me, me vio y me dijo, pues se dio cuenta de que me sentía mal. Él me, me volvió a dar también este, <coughs> el medicamento. Solamente que esta vez, pues bueno, la fiebre bajó mucho más rápido, eh, incluso, bueno, tomé baños de agua fría, lo que la vez pasada no consentía, esta vez sí, pero la, la gloria y la honra de Dios es que no me ha vuelto a dar fiebre eh, desde, desde aquella vez, incluso, este aunque fue esta vez mucho más alta eh, la, la temperatura, que la, que la anterior vez, pues no me ha vuelto a dar fiebre y quiero dar la gloria y la honra a Dios por eso. Yo lo atribuyo efectivamente a Dios y pues a que hubo mayor obediencia para escuchar la, la oración de, de pastor, de pastor principal y sobre todo tres veces. Mi mamá en la primera vez me lo dijo, eh, lo hice solamente una vez, no lo hice las tres veces, lo cual es desobediencia también pero esta vez sí lo hice tres veces y no ha vuelto a darme ese episodio de, de fiebre y por ello pues honro y glorifico a Dios y pues no quería dejar que esto pasara desapercibido y pues es la primera vez que doy, doy mi testimonio. Gracias y saludos a todos.